Hola a todos los amigos de Onda Canarias, felicitaros por, por todo lo que estáis consiguiendo y estoy seguro que juntos eh, podemos eh, conseguir muchos éxitos eh, más. Así que nada, seguir luchando por el poder de los sueños.